Hey, bienvenidos a Clássimes, yo soy Messi. Antes de que me preguntes, ¿qué diablos tienes en la cara? Te voy a dejar un link al final de este video para que hagas clic y veas el video que subí ayer hablando sobre esto en la sección de Clássimes Channel Maquillaje y Salud. Yo soy médico y hablo de temas de salud de vez en cuando en este canal. Hoy es un video que he querido hacer desde hace tiempo para referencia mía y para referencia de todos los seguidores de Classic's Channel de cualquier persona de piel trigueña que quiera más o menos encontrar su tono de base si quiere comprarla online y no puede irse a probar en la tienda yo me voy a hacer los swatches de todas mis bases aquí en la cara para que puedan comparar. Si eres un poquito más clarita que yo, un poquito más oscurita que yo, no te preocupes porque tengo bases que me quedan un poquito oscura, bases que me quedan un poquito clara y bases que me quedan perfectas. Así que... Quédate para que veas los swatches y este video se quedará ahí como referencia para mencionarlo de vez en cuando cuando pruebe una nueva base Y me haga los swatches y compare con otra de estas que tengo aquí Bueno, para que sepas, nada, quédate y vamos a ver los swatches ahora Voy a comenzar por una base que me queda un poquito clara Esta es la base Dermacol Makeup Cover en el color 222 y es una base de súper súper alta cobertura y mi impresión acerca de este tono 222 es que es neutro no es ni muy amarilla ni es rosada les voy a dejar la información oficial acerca del subtono de esta base aquí abajo porque no la tengo en la mente ahora Maybelline Fit Me Luminous and Smooth. Y este es el color 315. Este tono es actualmente para mi tono de piel sencillamente perfecto. No está muy claro ni muy oscuro para mi momento actual de bronceado yo los voy a acercar más en un momento ¿sí? BH Cosmetic BH Liquid Foundation Naturally Flawless y este es el color 219 Golden Toffee Una base totalmente preciosa también bastante neutra se desaparece en mi piel totalmente cuando me la difumino bien ahora tengo aquí a Dior Skin Nude en el tono 040 en Dior Skin Forever te voy a mostrar imágenes de vídeos viejos por ahí la versión forever de Dior el color 40 es un poquito más oscuro que este Nude. En el color 40. Me queda mejor que esta. Essence Insta Perfect Liquid Makeup. Este es el color 80 Chocolate. Y este es un subtono que tiene bastante rosado en él. Pero bueno, ya los voy a acercar mucho mejor en un momento. Déjenme hacerme todos los swatches. Makeup Revolution Conceal and Define Foundation. Este es el color 12.5, el cual me queda un poco oscurita. Ok, me voy a poner un poquito por aquí también para que comparen... Es bastante más parecida a esta segunda que me puse, la de. Esta fue la de Maybelline, creo. Y ahora tengo Conceal and Define en el color F11. F11.5 tiene un subtono dorado, pero no muy fuerte. Y la 12 es un subtono un poquito peach, lo que dice Makeup Revolution. Voy a poner también por aquí para que la comparen con Dermacol, ¿ves? Es un poquitín más oscura. Vámonos con Jouet Essential High Coverage Cream Foundation en el color sable. Este es mi subtono perfecto de base. Es oliva. Sin ser extremadamente fuerte el oliva, pero es un poquito cálido, pero oliva. Un poquito por aquí para comparar van a ver luego de cerca mucho mejor cómo se nota el subtono verde oliva en esta base. Luego vámonos con Jué Essential High Coverage Cream Foundation en el color caramel. El caramel es un subtono dorado. También por aquí. ¿Ven qué diferencia? esta tiene un su tono tan rosado y está tan dorado que se ven bastante diferentes. Consideren Define, F12.5 y F11. Jouer en el color sabre o Sable. Jouer en el color Caramel. Les voy a dejar Jouer en el color nutmeg también en pantalla en un momento. Thermacol 222. Maybelline Luminous and Smooth, en el color 315. BH Cosmetic Naturally Flawless, en el color Golden Toffee. Esta de aquí fue la de Dior Nude, Dior Skin Nude, en el color 040. Esta rosada de aquí, que ahora que oxidó está mucho más rosada, es Insta Perfect en el color 80. Y esta fue una repetición, ¿no? De, comparando de nuevo la de Makeup Revolution por aquí, por aquí. La de Juve por aquí. Lo que voy a hacer ahora es que también les voy a mostrar mis bases en polvo. Voy a hacer swatches de bases en polvo que tengo. Tengo cinco aquí. Los polvos translúcidos obviamente no, porque no tiene sentido. Este es L'Oreal Infallible 24 horas mate. Y este es el tono 245 Warm Sand. Es precioso. Tiene un poquito de subtono. Más bien hacia lo rosado. Y es extraño porque se llama Warm Sand Debería ser cálido o warm Sin embargo, en mí se ve rosado MAC Studio Fix En el color NW30 Es un color bastante más claro que mi piel Pero yo lo compré para iluminarme debajo de los ojos Para lo cual, tampoco me funcionó Porque la verdad es también muy rosado para mí Debajo de los ojos no me gusta. Entonces no lo uso. <risa> Vámonos con Chanel. Este es Chanel Matte Lumiere. En el color 130 Extreme. Los voy a acercar, claro, un momento. Mucho más para que vean los colores mejor. Y este no se ve para nada rosado. Es bastante neutro, yo diría. De hecho es, es cálido, un poquito amarilloso, pero no mucho Kiko Milano Matte Fusion en el color 03 Este es un poquitín oscuro a veces, bueno en, en verano no, en verano me queda bien Y tampoco es rosado, este me gusta mucho, mucho, mucho Creo que tiene algo oliva, así como mi, mi piel real <risa> Y por último tengo Fit Me, Maybelline Fit Me Matte and Poreless en el color 120 Classic Ivory. También lo compré más claro a propósito porque lo, que, lo uso aquí debajo de los ojos para iluminar un poco más. Como ven es bastante claro, de hecho me pasé, se me fue la mano. En cuanto a claridad, me hubiese gustado que fuera un tonito más oscuro porque cuando me pongo mucho por aquí se ve un poco gris, como que no, no, no es perfecto tampoco. Ahora lo que me gusta mucho hacer es ligar estos dos y eso me da un, una iluminación aquí bien bonita, pero hasta ahora mi favorito de todos es este. Cuando me lo pongo, simplemente siento que mi cara se ve como si me hubiesen puesto un filtro así de Photoshop. Es bien bueno el polvo, es muy suave, se siente muy, muy suave en la cara, muy rico. Bueno y si te gustó este video o te sirvió de algo regálame un like y si eres una atrigueñita así como yo atrigueña mediana atrigueña bronceada suscríbete a Classmes porque sirve de mucho tener un canal al que puedas ir y chequear cómo se va a ver un producto en tu piel antes de irlo a comprar yo hago muchos swatches de labiales de bases He hechos swatches de todos mis concealers y hasta las sombras, que si vas a comprar una sombra es bueno que veas cómo se va a ver en tu cara antes de irla a comprar. Así que es bueno siempre suscribirse a los canales donde la persona que demuestra las cosas tenga tu mismo tono de piel o parecido. Así que solo me queda recomendarte suscribirte a Classmates Channel si eres trigueña. Y si tienes curiosidad de qué es esto, te dejo el video de ayer hablando de esto. Aquí. Así que haz clic ahora y nos seguimos viendo en Classes Channel. Chao.